<coughs> no sé por qué todo eso cada vez que voy a hablar en un video Bueno, bueno um, um, Estoy vivo ¿no? Y pues uh, uh, Estoy streameando en Twitch en ching últimamente Así que vayan, sígueme en Twitch um, um, um, um, uh, uh. Eh, Tengo 6 seguidores en Twitch Wow, estoy orgulloso de mí mismo Y pues uh, um, um, Pasé streameando por media hora y al final no tenía nada de audio era estoy extremadamente molesto Pero igual tuve una victoria toda chingona Entonces sí, aquí la pongo, jeje, bye